Martes de la semana 32 del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y ponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque está cumpliendo con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, y, Señor, Señor Jesús. Jesús. En tiempos de Jesús existía en Palestina la esclavitud. El esclavo no tenía ni derechos ni tiempo limitado de servicio. Estaba a disposición del amo todo el día, toda la noche y para todo lo que se pudiera hacer. Y además no podía protestar ni exigir nada. Lo más duro en la vida es perder la libertad, quizá más costoso que perder la salud. La actitud de sus discípulos ante Dios no tiene que ser como la de los fariseos que parecen eximir el premio, sino ser humildes que después de haber trabajado no se den importancia y ser capaces de decir, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Jesús promete la vida eterna a los que cumplen sus exigencias. La vida eterna es un don que Dios otorga y no un salario que el discípulo puede reclamar como pago de las cosas buenas que hace. Los discípulos de Jesús no tienen derecho a exigir que Dios les conceda este don, ni que él se muestre agradecido porque le han obedecido. Lo que ellos reciben de Dios no está en proporción con lo que hicieron, puesto que lo que reciben de Dios proviene de su gratuita bondad y es siempre mucho mejor que lo que se anhela. No es por tanto el pago por el deber cumplido. Ante Dios los discípulos son siempre servidores, que solo cumplen sus obligaciones y lo que proviene del Señor, rico en misericordia y compasión, no es en pago de los méritos obtenidos por el deber cumplido. Si al final de la jornada nos sentimos cansados por el trabajo realizado, seguro que también estaremos satisfechos, porque nada produce más alegría que lo que se ha logrado con sacrificio pero sin darnos importancia ni ir diciendo a todo el mundo lo cansado que estamos. Y además, si hemos recibido gratis de Dios, es justo que demos gratis, sin dejarnos si nadie nos alaba, sin quejarnos si nadie nos alaba ni nos aplaude. Dios seguro que sí nos está aplaudiendo. Si hemos dado todo con amor, que el Señor los bendiga.